Bueno, pues ya saben lo que significa, amigos. ¡Prototipos! Y por fin llegaron. Esta vez son solamente dos, pero... ¿Cuáles dos? Este ya lo habían visto antes. Se trata del robot de prototipo. Pero este fue diseñado, como les comenté antes, para el Landshark al final tuvo un cambio en los engranes pero cuando fue anunciado fue anunciado con este y por fin puedo mostrárselos. ya han visto el prototipo pero este es el prototipo ya con pintura es muy curioso que los prototipos traigan esta marca aquí se vendió antes eh, uno de estos de hecho me construct news lo publicó en twitter era este parecito ha sido visto en algunas páginas y foros de masters of the universe y se trata de un escritor versión leo so, esta fue una juguetera en India, que hizo a Skeletor con estos colores. Y pues al parecer, Mega tenía pensado lanzarlo en el launcher, pero pues quedó solamente como un prototipo. Y este es el que está esperando. ¿Qué opinan bloggers? Una excelente figura. Pues, por fin están aquí Uno más <ríe> Bien, espero les haya gustado Esta información que tuvieron en este Pequeño video bloqueers ¡Cambio! y ¡Fuera!